Listo, yo creo que ya estamos transmitiendo ahora sí Bueno, un saludo a todas las personas que nos están viendo el día de hoy para esta charla conversatorio entre nosotros sobre los libros como guardianes de la infancia. Estamos muy contentos pues de encontrarnos en este espacio en esta tarde como parte del evento que estamos realizando, llamado Librotopía. Les voy a contar un poquito de Librotopía a todos los que se están uniendo. Librotopía es un evento que está realizando la Universidad de Afit en el Comité de la Organización Estudiantil, donde estamos haciendo recolección de libros, sobre todo de literatura infantil, juvenil o universal, de eh, pues en puntos estudiantes de la universidad, para donárselos a Revipoa entonces aquí tenemos el día de hoy a tres personas, tres mujeres de Revipoa que nos van a contar pues un poco sobre esto y sobre los libros como guardianes de la infancia ellas nos van a contar quiénes son y qué es Revipoa y qué papel cumplen pues en, ese, en esta organización entonces la que quiera comenzar ¿será que comienzo yo? ¿a que yo una vez se me quita el susto? Bueno, yo soy Gladys, le dice Eugenia López, del barrio Tejero, voluntaria de la Biblioteca Popular Tejero de mi barrio, hace unos 12 años. Revipoa, como lo recuerdo, desde hace 12 años que inicié, que recibí la llave de la biblioteca. Es un grupo de amigos, es un grupo de personas moradas, enamoradas de la transformación del cambio de, de la lectura de la lectura de diferentes maneras de la lectura de los niños de la lectura de los jóvenes de la lectura de, de los territorios es un grupo de, de amigos eh, de diferentes promes, promoción, de diferentes profesiones tanto bibliotecólogos como historiadores eh, como lectores, promotores de lectura, mamás, en mi caso, eh, un grupo de amigos que quiere estar caminando y transformando desde la lectura, desde el juego, que no solamente estar ahí, sino, sino ir construyendo el camino pensamiento, amor, diría yo que es un espacio de amor, y de confianza, yo recuerdo que en el de Ipoa había, había un espacio donde yo no confiaba mucho y ahí aprendí a confiar y a, y a empezar a expresar lo que yo quería, lo que yo soñaba y hacía compartirlo con los niños y jóvenes de la comunidad en la que estoy. Muchas gracias, Ahora, la es, es muy esa. lindo eso del amor y la confianza. Que nos da Revipoa, la verdad, pues esos espacios, yo creo que sobre todo en la literatura se prestan para eso, para que sean espacios muy íntimos entre las personas. Bueno, eh, buenas tardes, mi nombre es Dayana. Eh, bueno, Revipoa es una red que acoge a las bibliotecas populares y comunitarias de del Valle de Aburrá, ¿cierto?, de Antioquia. Eh, eh, está conformada hace más o menos 30 años. La red, como lo dice Gladys, es una red de amigos, cierto es una red de apoyo que constantemente está buscando eh, tener en buenas condiciones, tener unas buenas... Eh unos buenos libros, unas buenas maneras de cómo acercarnos a la, a la lectura, ¿cierto? De cómo tener una buena experiencia a la hora de leer, de compartir en comunidad, de construir con y para la comunidad, ¿cierto? Entonces, Redipoa es esa red de un montón de bibliotecas populares que constantemente se están pensando sus territorios, que, pensa, eh, que constantemente se están pensando las realidades sociales de los territorios en las que están, eh, para trabajar con las niñas, con los niños, para repensarse un montón de imaginarios y de representaciones que se tienen. Entonces, ahí estamos, ¿cierto? Y seguimos caminando y tenemos 30 años y seguimos pues construyendo un montón de prácticas lectoras. Gracias, Dayana. Y ahora, Adriana, la que nos falta por presentar. Sí, bueno, entonces, buenas, buenas tardes para todos mi nombre es adriana gutiérrez también eh, soy de pues, la biblioteca que es un proyecto nuevo que está pues en la ciudad desde ya hace como dos años empezó como el colectivo del periódico infantil niños niñas y adolescentes constructores de paz y desde ahí venimos haciendo talleres de escritura con los niños y pertenecemos a revipoa desde eh, yo pues yo me considero una, una biblioteca una bibliotecaria popular y comunitaria eh, por lo que todo el proceso mío lo he aprendido en, en la red en la red pues tiene uno de sus de sus objetivos en la formación y cualificación de nosotros como bibliotecarios yo soy tecnóloga en gestión bibliotecaria del sena pero gracias a que Revipoa, a eh, yo trabajando en una de las bibliotecas eh, nos ofrecieron nosotros pudiéramos estudiar para cualificar, cualificar pues como nuestra labor. Entonces, con el SENA se nos envió a, a capacitarnos en, en el, eso fue en el 2016, 2015, 2017, más o menos con la capacitación de, de los bibliotecarios, que muchos de las, de las bibliotecas populares estuvimos ahí y somos parte de formación de gestión bibliotecaria en el SENA. Entonces, es muy chévere la experiencia ahora estar como vinculadas a la red porque la red nos ha permitido esa asociatividad, nos ha permitido como tener amigos, eh, conocernos, conocer todos los procesos de las bibliotecas que son tan diversos eh, eh, pues, y con personas tan especiales como son cada uno de los bibliotecarios y eh, de eh, las personas que manejan tienen una calidad humana y un sentido comunitario muy, muy arraigado y, y, de, y, de, pues, y de mucha voluntad, y de muy buena voluntad. Entonces, eso admiro yo, pues, como de, de, del proceso de la red de Rebicoa, porque al igual siempre la, las, las personas que trabajan en torno a la red siempre están, se están preocupando para que nosotros eh, eh, eh, crezcamos como en todos los procesos que hay en las bibliotecas, en servicios de información, en lo que es el desarrollo de colecciones. Yo soy, la, yo soy eh, pues, no coordinadora, yo pertenezco al, al comité de colecciones de la red. Y entonces ya desde ahí, pues es muy chévere poder ir como conociendo, eh, conociendo como, como esa parte de, de, que, los, que los bibliotecarios tienen en sus colecciones, cuando se nos donan los libros, se nos dan donaciones de libros, pues... Ay, la alegría muy grande porque para nosotros mmm, para nosotros tener un libro nuevo porque como a, la, a las bibliotecas populares nos llegan son donaciones también de la comunidad de muchos eh, libros que ya están en malas condiciones tienen honguitos no es cierto entonces hay veces no son propios para leer o hay libros piratas entonces todas esas cuestiones eh, muchas veces eh, no, no, no cualifican pues como nuestras colecciones para para la lectura para usuarios entonces, es muy bueno poder poder como contar con libros nuevos en que los niños y los jóvenes puedan acercarse a la lectura para que nosotros... Entonces, cuando a nosotros nos hacen una donación de libros, ¡ay, no! Todos todo los bibliotecarios, ¡mira, recibí estos libros! Como pasó ahora con Familia Revivo, a que nos hicieron unas donaciones de compra de libros muy buenos de acuerdo a las necesidades. Fue muy acertado pues, la, la, el proceso que se hizo para nosotros poder para nosotros poder adquirir esas colecciones nuevas y poder fortalecer las que tenemos en las bibliotecas. Ya. Claro, y voy a aprovechar a los que nos están viendo con esto que dice Luz Adriana, y es que en este momento en EAFI tenemos un punto de recolección en la librería Cento, donde ustedes pueden comprar un bono, si no tienen un libro para donar en su casa sobre pues literatura infantil juvenil o universal y nosotros nos encargamos de comprar ese libro según las necesidades que ellos tengan entonces es muy chévere también que si tienen la intención de donar se puedan acercar a la universidad uh -huh. o a la librería centros para que puedan hacer pues como esta donación y se animen a ah listo gracias bueno y ya entrando como un poco ahí lo saluda Arley Orozco, dice hola un cordial saludo para las invitadas, personas con gran convicción social y cultural por el trabajo de las comunidades y bueno, nuevamente bienvenidos a todos los que se nos están uniendo en este momento. Ya pues como para entrar un poco más en el tema, el día de hoy vamos a hablar sobre los libros como guardianes de la infancia y yo ahora les decía un poco como en backstage a las invitadas que les tenía como unas preguntas orientadoras. Entonces, viendo este papel que tienen ellas tan importante en las bibliotecas y sabiendo que es algo tan experiencial y es algo tan vivido, no es como solamente pensar en sí la lectura, que es un poco lo que nos pasa a nosotros en la carrera. Yo estudio literatura y es un poco como nuestras discusiones de que la lectura a veces se queda solo en los libros y ya, y no sale a la calle y no se preocupa por lo que está pasando. Nosotros estamos pensando como... ¿Qué implicaciones tiene, tendría un niño que crece con lectura? O sea, ¿qué implicaciones no, sino qué ganancias adquiere un niño que crece cercano a la lectura y que tiene la lectura cerca? Y si no se ha podido acercar por distintas razones, ¿qué estrategias tendrían ustedes para acercarlos a la lectura? No sé, como a través de la red de bibliotecas o a través de ustedes mismas pues como lo que de su formación y de lo que hayan aprendido Hablo yo o Gladys? <risa> Dale Adriana Dale Adriana Alo. Adriana <risa> La pregunta por favor no la repites eh... Con respecto a, a lo de los cuando los cómo a, a, se acercan los niños a la literatura y al y a los y a los cuentos, aló le entendí la pregunta. así hay, como es que es su nombre, y yo la veo tan pequeñita la letra acá en este costo, ¿Aló? Laura, Laura, Laura, Laura. Laura. Ah, sí a veces de pronto se me pone de ahí pues un poquitico, como dos segundos. Aló. Internet, ya regresé. Adriana ah, ya, ya respondió. La pregunta, Laura, por favor, es... ¿Cuál es la pregunta, Laura? ¿Cómo acercamos nosotros los niños a la literatura? Aló, ¿quién ¿Sí me escucha? Eh, Adriana, la pregunta es, eh, nosotros, ¿qué beneficios vemos, por ejemplo, eh, en un niño que ha crecido toda la vida... Eh, leyendo, que ha tenido en su contexto y en su entorno libro, ¿cierto? Y que ha tenido siempre ese acercamiento a la lectura, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son esos beneficios que tienen esos niños? Y, por ejemplo, ¿cuáles serían eh, esas características que los niños tendrían si no tuvieran esa, ese acercamiento a la lectura? ¿O qué estrategias podríamos nosotros eh, implementar para poder acercar a esos niños que nunca han tenido el privilegio de tener, digamos, un libro en sus manos, ¿cierto? Ah, ya, ya, ahorita sí. Eh, a ver, eh, en, en un libro que estoy leyendo que se llama Lectura en voz alta, eh, dice que cuando un niño que lee es un niño que, que le va bien en, en, en el colegio, ¿no es cierto? Ese niño en el colegio eh, por lo regular eh, llega a, a la universidad eh, y puede, pues, cuando un niño es fortalecido por medio de la, de la lectura. Después de la universidad llega a ser un buen profesional y, y ese acercamiento a la lectura lo, lo, lo hace investigar y lo hace ser un, un, un, un, un joven o una persona como con criterio para, eh, para, para poder aportar y, y poder, eh, eh, por lo regular estas personas eh, eh, llegan a ser muy eruditas las personas que a, a, han crecido rodeadas de los libros. Contrario a lo que un niño, eh, eh, la investigación pues de ahí de, de James Translanskes, que es, eh, es el, el autor del libro, él dice contrario a un niño que no lee, un niño que no lee entonces no va a la escuela, hay diserción escolar, por lo tanto no puede terminar su carrera en, la univers en el bachillerato y en la universidad pues por lógica no, no llega. Estos niños por lo regular se vuelven delincuentes, o caen en la drogadicción, pues son más, son más vulnerables a, a, al impacto negativo que tiene como la sociedad en cada uno de esos, como de, de, de todos esos fenómenos sociales que ocurren, madre solterismo, que drogadicción, que, que mmm, divorcios, bueno, como todos esos rompimientos que va cayendo como la, la sociedad, entonces no, no ayudan a, a estos niños antes por lo contrario pero por eso es que es importante acercar a los niños a la lectura y, y animarlos a que, a que puedan leer, porque por medio de la lectura a, un niño adquiere mayor desarrollo cognitivo, pues está demostrado, 100% está demostrado que un niño adquiere, adquiere un desarrollo cognitivo mucho más amplio y aprende mucho más fácil palabras y se expresa con mayor facilidad, lee más y le, y le va mejor en, en los estudios. Entonces eso es muy importante, por eso es importante la lectura. O sea, muchas veces como bibliotecarios pensamos que leemos un cuento a un niño y mentiras que lo que, lo que nosotros estamos haciendo muchas veces no se nota en el momento, pero, pero ya después se ve reflejado, ¿no es cierto? Y eso se ve reflejado en, en, en, pues, muchas veces en el comportamiento del niño. Hay niños que pronto han llegado por decir algo a la biblioteca, la mamá nos no, no lo mandan a la biblioteca para que estén en la hora del cuento o en los talleres de la biblioteca. Y, y niños que les ha ido muy mal en el colegio, pero cuando empiezan a asistir a los talleres de la hora del cuento, cuando se hace como esa, esa rutina de, en la biblioteca y se crea como ese programa, entonces el niño progresa, muchas mamás me han dicho, ay doña Adriana, gracias a que mi niña pudo estar en los talleres de, de, del cuento, en la hora del cuento, han estado, eh, ya les ha ido mejor en el colegio, han mejorado en el colegio, eso para uno es como satisfactorio. Ya. ¿Qué dicen los compañeros? Bueno, eh... ah, bueno, adelante Gladys, tranquila, bien pueden. Ah, qué pena. <risa> bueno. Leer. Leer para los niños, leer para todos, desde, el, desde, desde los inicios, es básico. Y leer no solamente un libro. Yo recuerdo... Eh, mi niño desde pequeño, cuando estaba pequeño, siempre estaba, cuando no tenía los libros a la mano, que pues yo prestaba los libros a la biblioteca, me los llevaba, eh, yo, le, yo le construía cuentos con todo lo que había en el cuarto, o con los animales, con los muñecos, con las camas. Eh, entonces, leer es leer, leer es construir, construir el pensamiento, leer es mirar más grande, mirar más allá, mirar no solamente mirarme a mí sino mirar a los otros cuando los niño se le puede empezar a leer diferente y, y motivar a que lea a que a que no solamente a que lea sino a que construya a que lo que lea lo pueda construir en líneas lo que lea lo pueda expresar lo que lea lo pueda dibujar lo que lea lo pueda transformar y hacer más grande es es mostrar que es, es mostrar que el mundo es, es, es multifuncional, que el mundo es grande, que el mundo no solamente es el pequeño espacio de mi casa, biblioteca, eh, lo pequeño, lo que puedo ver, eh, sino que el mundo es, tiene muchas posibilidades, que la lectura se lee de distintas maneras, que leyendo, leyendo puedo saber que puedo convivir mejor, que cada persona... Tiene diferentes miradas. Entonces, desde que leo desde pequeño, puedo aprender a, a respetar otras miradas, a, a construir distinto, a que las cosas son siempre diferentes. Que las cosas están siempre en movimiento. Yo les diría que para para hacer para es lo que es lo que yo hago en la biblioteca para empezar a motivar a los niños a los niños en la lectura, porque hay unos niños que quieren leer y entonces hay libros nuevos y quieren leer y se hacen allí, van al balcón porque está más, más, más concentrado y entonces quieren leer, pero hay otros que les da más dificultad o porque, no, o porque todavía no han aprendido a leer o porque les da susto o porque, bueno, hay muchas maneras. Entonces, eh, cómo leer de una manera interactiva, cómo leer distinto, cómo leer... Eh, desde el movimiento, eh, cómo leer un cuento y transformarlo, cómo conversar ese cuento, cómo construir, yo creo que es muy importante motivar a que lean, pero también que, que se lean, que construyan sus propias historias y, y, que así, y que así puedan intercambiar, siempre, siempre puedan intercambiar saberes. Eh, Soy eh, totalmente de acuerdo de, con lo último que dice Gladys, y es que la lectura constantemente nos va a permitir entonces un autorreconocimiento, ¿cierto? Cuando leemos un libro, los niños van a aprender también a identificarse dentro de una trama, dentro eh, de las situaciones que suceden en esa, en esa historia que hay en el libro, y empiezan a, a desarrollar también... Cómo reconocen sus emociones, cómo reconocen, por ejemplo, el miedo eh, a partir de la lectura o cómo eh, las situaciones que se presentan eh, en la lectura entonces pueden identificar cuando hay una situación de convivencia, ¿cierto? Eh, si se identifican o no con eso, si lo, si lo aceptan o no. Entonces, totalmente de acuerdo con esa parte que dice Gladys, que nos, imper, que nos permite empezar a reconocernos también como sujetos, pero que también empieza a construirnos un pensamiento crítico. Entonces, la, la, la lectura cuando un niño se acerca a ella desde muy temprana edad, le va a permitir también desarrollar unas habilidades eh, comunicativas, ¿cierto? O sea, va a poder expresar mucho mejor y, y va a poder también empezar a recrear en su mente el contexto en el que está y cómo lo lee. Con pues lo que decía eh, esta Adriana, la compañera Adriana, eh, yo diría que hay muchas formas de leer, ¿cierto? El libro se nos convierte en una herramienta que el niño va a poder tener, ¿cierto? En el cual accede para poder descubrir otras historias, otros mundos, un montón de, de conocimiento, pero en los territorios también hay un montón de historias que se pueden contar y se pueden leer a partir de la oralidad. Entonces, eh, empezamos a entender la lectura de otras maneras, no solamente la que está en un libro, sino también eh, que las personas nos convertimos en esos libros que contienen un montón de historias y que también las pueden narrar y que también las pueden dar a conocer. Con todo lo que han dicho las compañeras, eh, en la sala de lectura Palabras al Viento, que es donde yo eh, pertenezco, ¿cierto?, con con mis compañeros, con los de la Corporación y Comuna, en la sala de lectura tenemos una estrategia que es la lectura itinerante. Entonces, a partir de esa estrategia, lo que hacemos es poder llegar a otros, eh, a otros lugares del territorio para poder escuchar entonces la historia, otras historias de los niños y de las niñas, acercar también los materiales bibliográficos, llevarles libros, llevarles, llevarles también materiales, ¿cierto? Porque la lectura siempre les va a permitir a ellos explorar su imaginación. Porque uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la imagen ha predominado, ¿cierto? Es predominante. Ahora la imagen es fundamental y la imagen cuando ya es dada nos empieza a eliminar también esa capacidad de imaginación. Pero cuando volvemos al libro, volvemos a escucharnos, volvemos a que otras personas nos lean, eh, empezamos a, entonces nosotros mismos a construir por medio de nuestra imaginación otros mundos también, otras posibilidades no solamente la que nos muestran, por ejemplo, constantemente en los medios de comunicación, sino que también nosotros podemos, a partir de la imaginación, empezar a construir también otras realidades. Entonces, una de las estrategias que implementamos es poder llevar la, la lectura a otras partes, es poder romper con las paredes de la biblioteca, eh, sacar los libros, eh, quitarnos esas barreras físicas y espaciales que, que tenemos para poder llegar entonces a otros, a otros lugares, a otros espacios en donde las niñas no tienen, o los, ni y los niños no tienen ese acceso a, a los materiales eh, bibliográficos. No, muchas gracias a todas, me disculpo ahí por la falla del internet y haberme desperdido un momento, eh, pero veo que estuvieron todas bien no, eh. no muchas gracias yo creo que es muy importante eso que dicen ustedes de no ver la lectura de los niños solo como en el libro que está ahí ya sino cómo experimentar ese mismo libro y cómo eso les permite crear como ese pensamiento crítico a ellos desde, desde tan pequeño yo creo que y lo hablábamos en el conversatorio anterior los adultos tendemos a pues, yo soy casi adulta. <risa> Tendemos <risa> a subestimar a los niños, como que no, no los vemos como los sabios que son y lo importantes y lo, lo, lo que nos pueden lograr, el montón de cosas que nos pueden enseñar. Entonces, yo creo que sí. es muy importante también eso de escucharlos y de que ellos creen sus propias historias, porque a partir de eso se van desenvolviendo en la sociedad de otra manera. De los y bueno, preciso, ah, preciso es que Preciso es que los niños son no, unos tremendos maestros. Yo he aprendido a construir mis talleres, tanto de plastilina como, como de pintura, como de lectura con ellos mismos, permitiéndome escucharlos. Ellos son unos maestros impresionantes, pero maestros. Son de una potencialidad que de verdad ser capaz de leerlos ser capaz de comunicarnos con ellos uf, nos van a dar un motor, una energía nosotros somos los que aprendemos en ese en ese intercambio es maravilloso bueno y si ahora me quieren contar y nos quieren contar a todos los que nos están viendo si tienen alguna lista de lectura o algo que los haya acompañado como en esos talleres, o en esas actividades que ustedes digan, esta obra no falla para llevarla a esta obra siempre les gusta a los niños o esta obra incluso pues no catalogada como literatura infantil pero no sabe que puede ser una buena obra para leer no sé si tienen alguna ahí como elección o algo que les gusta que nos quieran compartir de literatura bueno, bueno eh, tengo... Hágale, Gladys, tranquila, yo siempre la voy a acelerar, usted la a ver, Ya tengo como, hay unos, que mi, mi primer maestro fue mi hijo, y hay unos cuentos que yo leo, un, hay un cuento, hay un par de cuentos que me parece que, eh, que me dieron espacios importantes, eh, y fueron El viaje al fondo de la tierra, matemáticas, siento que hay libros que yo pude contarle a él inicialmente. Eh, que yo, cuando él estaba enfermo, pues en todos los momentos, pero que simpáticamente aprovechamos mucho los espacios. Cuando él estaba enfermo, eh, en la cama, yo me quedaba acompañándole y siempre estábamos leyendo. Entonces, cuando como estaba, tan, como estaba más indispuesto, entonces teníamos más tiempo, no, no estaba jugando, sino que estaba escuchando, eh, podíamos leer largamente y lo acompañaba en su enfermedad con la lectura, como mientras se terminaba de recuperar. Y uno de ellos fue el viaje al fondo de la tierra, matemáticas, que fue muy bonito porque fue en, como desde esa, como de alguna manera es eh, romper con ese malestar de la matemática, eh, y cómo es mágica, Simón le encanta la matemática finalmente, ahora, y siempre le gustó. Eh, otro libro que leímos en, un, en una salida fue, ya más grandecito, fue Jairo Aníbal Niño, como esos poemas tan lindos cuando los niños van creciendo. Esos son tres libros que me, me llaman mucho, pues que me vienen como a la memoria y que los he recomendado y que los hemos leído también en la biblioteca. Y hay un libro que me encanta, y que siento que se podía hacer con niños, con jóvenes, con adultos, ya lo he hecho con, distintas, con distintos y tiene una magia, el libro que tiene que ver con la memoria, Guillermo Jorge Manuel José, es un libro que me encanta, y que cada vez que lo leo, eh, cada vez que lo leo encuentro más magia, y, y, y la manera de trabajarlo con los diferentes niños, en los diferentes momentos, son, ese es mi uno de los libros que más me gusta está Momo bueno, por ahora les tengo esa listita paso a otra paso a, a otra compañera y así muchos más Gracias, eh, bueno, eh, uno de los libros que me los gusta libros. mucho trabajar con los niños eh, se llama El Pequeño Cuchicuchi es un libro que nos permite entonces poder dimensionar eh, ese concepto del poder, ¿cierto?, eh, cuando tenemos el poder que podríamos hacer también, ¿cierto?, si no volvemos autoritarios o si realmente vamos a respetar las opiniones y las libertades de los otros, ese es un libro fundamental, en estos días estaba eh, de compras y cuando lo vi en la, en la librería metí un grito impresionante y todo el mundo se volvió a mirarme, pero era porque para mí es un libro que no puede faltar, ¿cierto?, eh, otro libro que me gusta mucho para trabajar, porque considero que por medio de la, de, la, de la literatura y de la lectura, los niños pueden entrar a, a ser también sujetos políticos y a participar, ¿cierto? Y es La Calle es Libre. La Calle es Libre es un... Es un libro eh, muy fantástico para poder trabajar acerca de la participación infantil, para poder exigir derechos, ¿cierto? Para también reconocer mecanismos de cómo exigirlos. Entonces, La calle es libre también es muy bonita, además porque nos habla también de las transformaciones que sufren los barrios, de cómo se van conformando, y eso da pie para hablar de un montón, ¿cierto? Sobre la historia de cómo se construyó el barrio de cada uno entonces ese libro es muy bueno y por acá tengo este que se llama Tomás sin Bigotes Tomás sin Bigotes es una lectura yo creo que principal en la infancia porque eso les abre la imaginación de una manera porque entonces habla sobre eh, seres fantásticos sobre un montón de mitos y entonces empiezan si ¿sí es verdad que existen las brujas los duendes si ¿sí es verdad que existe eso y eso del Moan, ¿qué es entonces empiezan a hacer un montón de preguntas y ese libro también es muy bueno para trabajar entonces no sé a ver por El allá ya no me escuchan. <risa> ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Eh, bueno, a ver, de, en, en los libros que yo le leo a los niños hay varios. los niños les gustan mucho los libros de Kafka. Eh, por ejemplo, El divorcio de mamá o El divorcio de mis padres. Hay, uno, hay otro que se llama El estopado del lobo. Eh, les gusta mucho Choco, encuentra una mamá. Eh, como es tigre y ratón, <risa> ellos esos cuentos los atrapa porque Keiko Casa tiene lo bueno que son como mm, frases cortas y mucha imagen también en que los niños eh, hay una identificación como en situaciones con esto, ¿no es cierto? Como por ejemplo eh, en, en, en Choco encuentran a mamá, eh, muchos niños que ahorita están solitos y que. Una persona que les pueda brindar afecto y amor, en ella se encuentran una mamá, ¿no es cierto? Entonces, porque no, no solamente es mamá el que lo tiene a uno, sino también el que le ofrece amor, cariño, el que lo educa, ¿no es cierto? Entonces, eh, son situaciones pues que, eh, eh, que emergen pues en esto. Ah, está la araña sendosa, que también se las he leído y que también se han atrapado, porque, porque yo se los enfoco mucho en que eh, nuestras responsabilidades, porque la araña sendosa. Eh, llegan todos los animales a, a, a, a, como a seducirla para que salgan a jugar, para que se vayan a, a recorrer los prados y la araña sendosa, no, no, no porque estaba tan concentrada haciendo su telaraña. Al final pues eh, llega un gallo y le dice, ay vamos a atrapar esa mosca y como ella ya tenía su telaraña sin mucho esfuerzo, y la mosca quedó atrapada y ella pudo cenar esa noche y dormir tranquila, ¿no es cierto? Entonces es un cuento también que enseña en cuanto a las responsabilidades que hay que darle prioridad como hacer las cosas, uno se nos un enfoca ahí. Y últimamente les estaba leyendo, qué bigotes me pasa. Esta donación la recibimos de confiar, una donación muy buena, y estaba este que es como un libro de las emociones, ¿no es cierto? Que en algún momento nos sentimos tristes, alegres. O, y, y, y, y, y en este libro personifica mucho como la, las emociones, entonces la alegría, que la tristeza, que el aburrimiento, que entonces a través como de unos poemas eh, se van, eh, se va como es, eh, la, la autora es María Lich y la ilustradora es Olga de Dios, pero es un libro muy ilustrado con colores muy llamativos, hasta ni combinan, pero, pero son bonitos, ¿no es cierto? Entonces, este, este cuento es muy lindo, se llama ¿Qué bigotes me pasa? De pronto hay una lecturita que me gustaría compartirles, que se llama Escucha, escucho al doctor decir, inyección, dos membranas se me ponen por zapato, de noche está la oscura, de noche está oscura mi habitación, en vez de brazos tengo tentáculos, y si Creo haber visto a un monstruo y me, y me ladra un perro fiero. Se me, me, me sale una caparazón de agobio uf, y corro a esconderme dentro. El cuerpo me tiembla y nada me atrevo. No me confundo, sino que digo que siento miedo. <risa> Entonces, así mmm. Entonces, a través del verso de la poesía le va mostrando al niño cada uno las diferentes emociones a mí me gusta mucho a los niños les gusta mucho eh, este cuento ahora que pues que, que tengo la oportunidad de compartirse, pues, y, y ellos se identifican mucho como con eso porque es que igual los niños tienen que identificar que uno debe controlar esas emociones y que a todos nos pasa a todos nos da miedo algunas nos sentimos tristes otros días estamos alegres porque para ellos muchas veces es les da dificultad como diferenciar estas cosas entonces por eso hay niños depresivos hay jóvenes también, entonces uno a través de esa lectura nos va conectando de que no les pasa solamente a ellos, sino que nos puede pasar a todos, entonces es muy, muy bueno poder como, como leerles, tener ese, ese cuento también dentro de la, de la biblioteca, diría yo, muy chévere que pudieran, como se pudieran adquirir qué bigotes me pasa <risa> No, muchas gracias, seguramente ahí les vamos a tomar esas recomendaciones que nos han dado y seguramente las vamos a leer porque la literatura infantil pues también es para todo el público, para que todos nos animemos y también hagamos ese reconocimiento de las emociones que muchas veces nos hace falta a nosotros también. Y quería hacerles una pregunta pues y contarles también que aunque yo estudio literatura, mi acercamiento a la literatura fue ya estando en 11 pues en el colegio, y el primer libro que me leí completo es el túnel de Ernesto Sábato, realmente cuando yo era muy niña no leía nada, sí recuerdo a mi abuela y a mi mamá leyendo, eran muy buenas lectoras, pero estoy segura que no leía nada, y me acuerdo que mi mamá el primer libro que me entregó fue El viejo y el mar, y yo en ese momento no he sido capaz de leérmelo, me parece aterrador, me asusta, como que no he podido entrar entrarle de ninguna manera, y quería saber si ustedes tuvieron como ese momento, pues ese libro que ustedes hayan dicho este fue el primer libro que yo me leí o un libro pues que se acuerden que haya sido como importante en esa historia de ustedes como lectoras, como, como si sí, personas cercanas a la literatura el mío pues como les cuento es el túnel que fue el primero que me leí completo en una clase de lengua castellana yo dije ese es mi libro pues y aquí en adelante me enamoré pero antes de eso no recuerdo pues como una cercanía a la literatura entonces quisiera escuchar si ustedes tienen como algo así como una epifanía literaria a mí a, a mí un, un cuento que me atrapó yo de tanto leerle a los niños yo tuve 12 años jardín y un un cuento que me que me que también o sea es que uno uno a veces de adulto le tiene como poby a ciertas cosas ciertos animales por ejemplo, a mí me, los gusanos, las serpientes, a mí me, me aterran y, y uno muchas veces tiene sentido y que las brujas también existen y, y que en la noche, ¿no es cierto? Y ese libro se llama Tengo Miedo. Entonces, eh, a mí me atrapó mucho ese cuento porque, porque a, a medida que yo se lo leía a los niños, en ese tiempo yo tenía la jardín para niños de 4 o 5 años, yo les tenía la hora el cuento institucionalizada y recuerdo de que al leer ese cuento me di cuenta de que los miedos son son solamente como como cosas que pasan pero eh, como el cuento lo lleva a uno es que sabías que eh, ese hombre que, que se esconde en la noche y que no puede salir que le da miedo del sol pues es Drácula es Drácula que no le da miedo pues como de, de también de los murciélagos porque piensa que tienen esa connotación de de vampiros entonces, es que sabías que a esos a, a esos monstruos no les da miedo, eh, les, da, les da miedo bañarse o no les gusta tomarse la sopa, o algunas eh, no, pues no les gusta jugar o, o, o les gusta, perdón, les gusta jugar a la pelota o a ese no les gusta la sopa o, o también, pues que a esos monstruos también sienten como, como ciertas cosas que también le, le suceden a uno que en cierto momento no hay, me gusta mucho ese y con, con de Gabriel García Márquez, la Cándida Arendira y la abuela de salmán o sea, mmm, de ahí me di cuenta como el abuso que muchas veces los adultos tienen hacia los niños, ¿no es cierto? Y entonces, eh, ese también me ha tocado mucho y que me llevó también pues como, como a, a empezar a leer y, y para que los niños también pudieran despertar ese gusto por la literatura, porque uno va descubriendo a través de la lectura muchas muchas situaciones que se identifican con uno y que y que lo llevan a uno pues como también a, a buscar eh, a, uno tiene muchos interrogantes en la vida que cuando uno lee se le pues como se le disipa esos interrogantes entonces y sí le habrá uno una infinidad de cosas para investigar para para poder pensar para poder hacer a mí yo muchas veces yo estoy pensando en organizar una hora una del cuento, alguna cosa novedosa que quieran, y lo encuentran en los libros. Muchas veces porque uno como está ahí rodeado de libros en la biblioteca, entonces no, no, no necesita uno ni hasta ir al internet, porque en los libros está. Entonces, esa es la, la pues, como lo, lo bonito, de poder como uno introyectarse en la lectura y en poder, porque si, lee, si en el momento en que uno lee, es el momento en que uno, en que uno eh, se identifica y que, y que la ley, misma lectura le va dando respuestas a los interrogantes que uno tiene en la vida. Entonces, eso es... Ya... <risa> Pago el micrófono. Un montón. <risa> el Qué montón. <risa> bueno, el mío fue, fue justamente Tomás Sin Bigotes eh, cuando estaba muy pequeña el primer libro que recuerdo así, que me gustaba demasiado, era ese, ¿cierto? Eh, una vez me preguntaron que cuántas veces había leído un libro, y yo dije que cinco. Cinco veces me leí el libro, <risa> porque me parecía muy fantástico todos los seres naturales que habían ahí, toda esa extrañeza, como esa magia también de la vida del campo, de las actividades que se hacen en el campo y todo lo que le pasa al personaje, me parecía, pues, una cosa magnífica y lo leía demasiado, y ahora también se volvió porque lo encontramos justo en la sala de lectura, yo tengo una hija, se llama Lunita, y con Luna lo encontramos, y pues para Luna también ha sido así, ¿cierto? Entonces todas las noches nos reunimos a leer ese libro, y leemos Tomás en Bigotes, y ya se lo leí una vez, o sea que ya me lo leí un montón, y se lo está leyendo también por segunda vez, entonces como que es hereditario. Eh, otro libro, otro libro que para mí fue importante, ya la tenía, me había acordado y se me se me fue. Ah, bueno, La rebelión de las ratas, La rebelión de las ratas que nos pusieron a, a leerla en la escuela. Eh, yo estaba como en sexto más o menos, nos pusieron a leer La rebelión de las ratas y pues fue una historia bastante interesante para esa No sé, Gladys. A ver, yo... Eh, el primer libro que se me viene cuando hablas de, de... ¿Cuál me ha impactado? Se me viene la metamorfosis de Kafka, porque tiene que ver con... Precisamente con ese con ese ser cambiante de cada uno y con ese, con ese quitarse de alguna manera todas las máscaras, fundirse y transformarse, a mí me impactó muchísimo y yo creo que lo volvería a leer, de hecho he, he vuelto a leer libros que, que leí antes y ahora eh, cobran, un, cobran un efecto distinto, porque cada vez, cada vez hay una conciencia distinta de lo que somos, de hecho la lectura hace eso, la lectura hace que cada vez podamos ver distinto, que cada vez es como si cada vez decantamos, limpiamos, transformamos y, y el y cada vez eh, cada vez el presente es otro, definitivamente. Sigue, yo recuerdo hay, hay algo muy muy especial de niña, de niña no eh, en mi casa era muy difícil que nos permitieran leer y hasta jóvenes, yo leía por la noche, yo me dormía, era con la cama finalmente llena de libros, porque era en el momento en que podía leer, o a la madrugada por la noche. Y cuando yo llego por primera vez a la biblioteca, no, es que era, era un asombro impresionante, yo sentía que eh, los personajes salían de los libros, que yo podía leer a la hora que quisiera, como quisiera. Para mí era un mundo, un mundo de magia, un, un mundo de revelación, un mundo de revolución. Era todo, era impresionante cuando yo pude eh, elegir, eh, elegir cada libro que quería, cómo lo quería, la hora que quería. Yo siempre estaba buscando desde la psicología, desde el cuento, desde los sueños. Desde, desde el cosmos no eh, para mí la lectura es una es meterse en, en un mundo insondable y es y además yo tengo una experiencia en un momento que eh, hay momentos en que puedo leer y quiero mirar aquí allá eh, pintar pero hay momentos en que digo ya no voy a leer más qué es lo que siento en este momento, y qué puedo escribir, o qué... Porque, porque es eso, una cosa es uno ser capaz de leer algo y transformarlo, asimilarlo. Eh, pero, pero tan importante es eh, cómo, cómo poder sacar eso que hay dentro de uno, y poder escribirlo, y dibujarlo, y hacerlo, como uno mismo puede ser un, un es un libro abierto, finalmente. Si lo puede, si uno puede abrir esas páginas. Qué maravilla. Muy de acuerdo, no, de verdad que a todas muchas gracias. No sé si que pues para que vayamos cerrando, si tienen algo más para decirnos acerca de la lectura, de los niños. De verdad que nosotros estamos intentando hacer una campaña muy importante con esto de la lectura, sobre todo infantil, porque sentimos que hay un vacío y sentimos que hace falta reconocer ese espacio y reconocer esa, ese tipo de lectura de alguna manera. Eh, no sé después si tengan algo más para decir. Muchas gracias a las personas que nos están viendo y que siguen conectadas ahí con nosotros. Eh, eh, que yo no pues quisiera agregar. Ah, ya. No, todas. Yo quiero agregar como, como, como dos cositas. Eh, que gracias por la campaña que está haciendo de AFIT para, para esa donación de libros y que nos escogieron a, a Revipoa, pues, como para, para poder como eh, recibir de parte del Comité de Colecciones eh, de la red. Bienvenidos, de verdad que eh, eh, esas campañas eh, son muy acertadas. Eh, porque nosotros, eh, en, otros, en otros espacios también, eh, en, en, en una campaña que hicieron Yo dono, Yo, Libro, Yo, dono Yo, Yo leo Yo dono también se recibieron unas colecciones muy buenas, que también mmm, todos los libros que nos lleguen a las bibliotecas populares y comunitarias, sí, son, a, aportan mucho a, a que podamos fortalecer estas colecciones, porque muchos niños, de verdad que, yo me pongo a mirar que, que llegan, los niños llegan porque son bibliotecas que están ubicadas en, en los barrios populares y de, de las periferias de, de, de Medellín, como se llama pero, pero esos niños son los que más necesitan finalmente de ese espacio de lectura. Y especialmente porque ahorita dice que Colombia es uno de los países que más déficit tiene en lo que, de personas que no se leen, que los niños hay mucha diserción escolar eh, porque los niños no, no tienen esa comprensión lectora. En, en, pero si los padres pudieran mmm, como descubrir el mundo, que, que, cómo la lectura ayuda a su niño a... Estoy segura que, que le dedicarían más tiempo a leerles en la casa, ¿no es cierto? Eh, y, y porque el problema, el problema de no leer no, es, es, un, es cultural, ¿no es cierto? La no, la no lectura siempre... Un compañero de la red me decía que eh, Sebastián, que él es el, el, el, el coordinador del, eh, del comité de promoción de lectura de la, de la red, y yo con él sí estoy de acuerdo que muchas veces medimos por, por la cantidad de hojas que tiene el, el libro. La lectura siempre se mide, es como eh, la persona, ay, eso es tan largo, <risa> es pues cuando ve un libro, pero no sabe lo que. Entonces, siempre, y yo estoy de acuerdo con eso, porque cuando un niño ve un libro que es muy. <risa> Ay, me parece aburridor, pero, pero si sí, los papás los van encarretando primero con libros pequeños, luego eh, van aumentando pues como el nivel, porque es muy bueno que la literatura ahora, eh, yo me pongo a mirar que, que eh, ya hay desde, desde la gestación libros, eh, que están desde la gestación, porque el niño desde de la gestación, se le, se le va estimulando el gusto a la lectura, y ya luego se va aumentando gradualmente, yo miro que, y esa es la, la diferencia que yo noto cuando leo un libro, cuando hay cuando uno está seleccionando un libro para, para determinados públicos, entonces uno mira que, que tienen unas características los de, para lo, la primera infancia, libros para la para niños más avanzados en la edad escolar, para jóvenes, y la literatura pues para, para personas a nivel general. Pero hay personas, por ejemplo, yo... Yo me considero muy un, un, un amante de los libros de literatura infantil, a mí me encanta. Yo leo más fácil los cuentos y, y me encarreto más con eso, que, que de pronto leyendo un libro para los jóvenes o una saga, <risa> ¿no es cierto? Eh, aquí a los jóvenes les gusta mucho, entonces, en las sagas, por ejemplo, yo no le encuentro tanto placer como poderme leer varios cuentos, porque yo me cojo un cuento y lo leo yo, hasta ah, se lo puedo leer a los niños tal vez, Entonces, porque, pues, y más porque uno los tiene como a la mano. Entonces, y yo trato, pues, que en la biblioteca donde, donde estoy, como tratar de conocer las colecciones, a ver qué tengo para, para ofrecerle a los niños, ¿no es cierto? Entonces, eh, entonces, es muy buena lo de la experiencia. Nosotros, desde el colectivo del periódico infantil, eh, que ya pues, lo organizamos como biblioteca itinerante y Juglar, nosotros transversalizamos la lectura con unos temas específicos que son memoria y territorio. La crónica y el reportaje, eh, los derechos humanos, eh, esto del medio ambiente, no sé, ahorita vamos a hacer un, unos, los invitamos, quedan todos cordialmente invitados al proyecto de le Leemos en el Bosque, mientras que mm, no, leemos un fragmento de un cuento, no es sé, cierto entonces es chévere, pues quedan invitados. Nosotros vamos a estar los invitando por medio de la red a, a estos encuentros, los que quieran ir. Yo les digo dónde nos recoge el carro o nos recoge el bus para que nos acompañen a leer en los, en los lugares verdes de, de la ciudad de Medellín. Aprovecho y me echo la pena. Bueno, gracias. Gladys, ¿qué vas a decir? Ah, era era ese, esa invitación siempre a, a escuchar a los niños a esa fantasía a ese desborde de fantasía a ese desborde de imaginación eh, hay que estar ahí hay que estar ahí para ser capaz de, de escucharlos de transformar de, de ayudar a, a sacar ese muchas veces eh, ellos tienen miedo de expresar algunos tienen miedo de expresar y lo dicen y lo hacen de una manera así de, de de, de estar moviéndose para uno o para otro, cómo jugar con ese movimiento de ellos, con sus rayas, con su manera y el mundo que se puede sacar. y Lo que podemos aprender de esos maestros es impresionante. Esos son mis maestros. Bueno, yo eh, quiero dejar como otro recomendado. Invitando siempre como a la lectura, ¿cierto? Y uno de esos recomendados es de Fernando Soto Aparicio, que se llama Mañana llegará la, la madrugada. Entonces ahí se los dejo por si se animan también a leer. Siempre dejamos entonces abierta una posibilidad para la lectura. Ahí les dejo una, ojalá se animen y que les guste bastante. Gracias. No, muchas gracias a todas. Reiterar después. A las personas que están viéndonos que se acerquen a donar a la universidad y como ya les dije, si no tienen un libro en la casa para donar, se animen a contarle a otras personas también que lleven al punto de recolección o sea, o compren un bono en Acentos, que es la librería que se nos asoció también para esto y que podamos tener la mayor cantidad de libros posibles. De verdad que muchas gracias, estén pendientes de las redes de Revipoa que ellos están ahí compartiéndonos también información muy importante. Y invitaciones pues ser para estos días. Nada, muchas gracias, Gladys, Adriana y Dayana, por este espacio. Gracias, Laura. Gracias a ti, Laura. La muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Au. todos.